Sí, hay ciertos fondos hay un centro Césica y ciertos fondos, pero se llama un cobre de vista, la cara por una por Traeblas United, y esos son los dos. Y uh, las palabras muy bonitas que se llama Pero un mundo, pero estamos hablando de paz, mundo pacífico, alma, humanidad, todos eran o sea, iguales que no, no, hay, no hay diferencia, no hay que no hablar de eso. la las cosas que se ven muy drásticos eh, el mundo que tú que tú llevas contigo. Tú lo ves aquí mucho conflicto, ladrones, asaltos, que esto que todo, que tú estás ahí, y dices, no, Eso es el que tú lleves con tu paz, y tú vives eso y el mundo y vas por donde sea, contigo eh, y tú no eh, todo vas, está, todo está bien. Muy bien. Adelante. Eso es, ¿no? Ok. Una. Y echar a ver cuánto se llama. Y echarlas. Pero el tiempo es inexorable, se nos ha venido encima. Este, eh, antes este, de despedirnos, ¿qué planes tienes para el futuro? Sí, ok, aquí tenemos uh, varias uh, este, composiciones, lo estoy uh, combinando con músicos ahorita, entre. Ahí están, gomenos, gitanos. Ahorita en este momento estoy ya planeando uh, irme a Sonora esas en, en una semana con un grupo allá en San Carlos, tocando por como tres meses, vamos a tocar con una cantante, con un cuarteto, después, el segundo lugar es ahí a, a siempre a Europa, allá ir a España, ahí tenemos eh, con unos balderos, un, tienen un sitio para trabajar, ahí también y también obviamente siempre italia sigue estando a también allá entonces hay suficientes movimientos que va, uno sigue viajando bastante intercambiar con el pueblo y yo también Así ah, sí tenemos páginas web para el Oscar, Cristo. Porque si para, la cosa no el contrario. Aquí si le mandan los detalles. Yo digo cerca a todo el mundo: cualquier problema que haya es salud, que este, que el otro, que el virus, no, no, no, no. Aquí nosotros la vida va adelante, el contrario. Como decía Chango Reiner. Pasando a mí, a mí me pasaron y me asaltaron en ciertas partes.